Ya pensaba que estaba enganchado el tipo, miralo ya Bueno, ya te puedo decir, ¿no? Eh, Ignacio Ya está, nosotros ahora el... Ya está, ahora dejarnos sacar una eh Un carping carping este O la tercera, che, tercera Qué lindo, eh, mirá Una chiquita Bueno La verdad es que está barba este lugar che la estima, mira cómo ha corrido Se corta mucho no? Paró poco, che. Bueno. Que nos a <risa> nosotros también. Ahí está, mirá. Mirá el tipo, la tercera. Basta, eh. Vamos a ver. Qué grande, eh. Ustedes freca ya con los ojos cerrados. Mirá. Bueno, que nos deje Ahí algo con nosotros, Bati. también. Sí, dale, Jesús. Porque estamos... Estamos viendo nada. No? Ah, no, que no tenemos paciencia nosotros. Mira, no, yo... mira, mira, mira, mira. ¡Mique en vivo, mique en vivo! Para un poco, nene. Mira, mira, mira. Eres locura, ya Qué barbaro. Mira el tipo. La cuarta ya en un ratito. Nos mató. ¿eh? Nos mató, sí, ya está más. Ya a... está. Vamos a buscar la pomada. Es <risa> adermicine. <risa> Vamos Nachín. ¿Se sí. lo tomó? Sí. Bueno, fue Qué grande Nacho. Tiene el pollito de L. Sí. Eh. El pollito de Nacho tiene ahí, mirá. Mirá cómo pelea, mirá. ¡Ea! Está lejos, eh. ¿Está eh, con bolón? No. No, con maíz. Es copo, no. ¡Ea! Eh, no, no no la <risa> te <risa> <risa> <risa> ¿Cómo está el chico que está lejos? Muy bueno. Él ¿Este está ahí? Sí. Viene derecho, ¿no? Sí. está lejos, está lejos no bueno gente, acá roque, está oh, el roque ya es la cuarta que saca Nacho en mi canal, para mí tiene algo secreto que le pone, no dice le maíz, algo le puso, bien. no puede ser eh él es el que todas las cañas, ¿viste? Sí. <risa> <risa> Se te fue para allá, Estás por, por arriba de estas dos, mirá, Sí. ¿Y la chiquita por ahí también? No, está junto con la niña. Ah, viene para este lado, mirá Ahí va sí, para allá va. ¿Para para acá. Sí, sí, ahí está, ahí va para vos Pique, pique, pique, pique, pique, pique ¡Pique, pique, pique, pique! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para que me hizo quilombo acá!